Hoy vamos a aprender cómo crear un discurso sobre el tema que te guste, sea cristiano o de temas como salud o economía, etc. Utilizaremos Tiniua, esta página. Utilizando la inteligencia artificial, para que te ayude a crearlo desde cero. Podemos ver un buen grupo de cosas que podemos hacer en esta página, pero nos centraremos donde dice. EIAI. tu Inteligencia Artificial. y luego haremos clic, y nos saldrá algo que dice, Easy, Rat. En esta parte vamos a escribir el tema o tópico que queremos hablar, para este ejemplo usaremos dos palabras, una es economía y la otra es salud. Ya que tenemos los temas a tratar, podemos seleccionar la cantidad de párrafos que queremos que tenga nuestro tema, utilizando las palabras que pusimos. Luego que le damos a generar esto puede tardar unos segundos, así que no se desesperen por eso. Pueden ver, aquí tienen su párrafo listo. Pueden utilizar cualquier palabra. Todo queda a tu imaginación.